¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. En esta lección te voy a enseñar a hacer este tipo de efectos. En un documento nuevo, te vas a colocar, eliges la imagen, clic en colocar y con clic y arrastrar la colocaremos en el documento. Una vez que está ahí, la vas a incrustar. El siguiente paso obligatorio es irte de manera directa al panel de muestras y vas a seleccionar todas esas muestras con clic, shift, clic, clic en el tacho de la basura y vamos a poner sí. La verdad es que no necesitamos estas muestras de colores, por eso es que la estamos borrando. Recuerda, clic, Shift, clic, clic en el tacho de la basura y nos vamos a quedar con este grupo de color. El siguiente paso es seleccionar la imagen, te vas a ventana y vas a poner calco de imagen. Una vez que está aquí, la vas a activar. En modo, vamos a elegir color, en paleta, biblioteca de documentos, vamos a activar aquí previsualizar. Y se van a activar los colores que hemos guardado en la biblioteca. Realmente te está quedando súper bien. ¿Qué vas a hacer? En trazado lo vas a llevar hacia la derecha, vértices a la derecha y ruido totalmente hacia la derecha con el valor de 100 para borrar los puntos que están aquí en esta imagen. Y para tercerar esto, clic en expandir para convertirlo de manera directa en un vector. ¿Ves? Simplemente te quedó brutal esto y te invito a suscribirte a mi canal. En esta imagen he actuado exactamente con el mismo procedimiento, pero he cargado colores pantone. En el panel de muestra lo puedes ver ahí. En la descripción te dejo un videito acerca de estos colores pantone. Experimenta, prueba y supéralo. Te invito a que dejes tu comentario y nos vemos en la siguiente lección. Cuídate mucho.